Un medio como Razón Pública es muy importante porque se necesita del ojo analítico y se necesita de contenidos bien pensados, hechos con calma y que estén apuntando a la coyuntura porque nosotros como audiencias y como usuarios de internet necesitamos no solamente que nos informen y que nos voten todo el tiempo información, sino que nos den herramientas, que nos, bot, que nos hagan preguntas y que nosotros tengamos herramientas también con las cuales hacer preguntas no solamente a quienes están a cargo de nuestros dineros, sino en general a cualquiera que esté en el poder.